La policía designó a Karina Figueroa como nueva directora departamental de la Félix El cambio se debe a las supuestas declaraciones de la ex director de esta división, Víctor Soria, sobre la causa de feminicidios. Karina Figueroa fue posesionada como directora de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz después de supuestas declaraciones de la hora director de esta división, Víctor Soria, quien fue cesado de sus funciones por un audio donde este indicaría que la doble vida de las mujeres sería un factor de los feminicidios. A partir del de ascenso al grado inmediato superior, el mayor asciende a teniente coronel de Arpa eh, y pues eh, tiene bastante experiencia en eh, delitos contra la violencia hacia la muerte contra la mujer y la libertad sexual. El director nacional de la FELC-CB no quiso brindar mayores elementos sobre este cambio. Pero sí, yo debo destacar que también el coronel Soria ha realizado una excelente tarea, y creo que es un excelente profesional y que en definitiva eh, los cambios se presentan de manera permanente a nivel de la institución y creo que él también va a ir a cumplir una nueva función eh, que se le... ...otorgue desde nuestro alto mando policial y creo que va a ser también un, un cambio que no va a repercutir... ...considerando que la mayor también tiene muy, bastante experiencia en materia de violencia, la no violencia hacia la mujer. Por su parte la nueva directora departamental manifestó que trabajará y se intensificará la socialización de la ley 348. El de seguir luchando en contra de la, de la violencia de hacer cumplir todo lo establecido ¿no? en, en la ley 348, cómo se ha venido realizando y viene realizando el personal en las diferentes oficinas donde cumple sus funciones.